¿Qué pasa chicos? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Brian Danich. Yo hoy os traigo el mapa de The Gref, el de Calvo Games, el de Kun Game, el juego de armas, ¿vale? Y si queréis el parkour también lo tendréis. Estará en la descripción, ¿vale? Los dos códigos. Pero antes de iros quería decirles una cosa muy, pero que muy importante. Y es que estamos haciendo un mega sorteo, chavales. Estamos haciendo un mega sorteo. ¿De qué es el sorteo, Brian? Pues va a ser alucinante. Va a ser. Tenés que comentar cualquier cosa, ¿vale? Una frase larga, ¿vale? Una, un solo comentario o dos, ¿vale? Dos o tres. Como máximo vamos a dejar tres comentarios... Y si no tiene me gusta ese comentario de nadie, de ninguna persona, ni de mí, ni de otra persona, vas a ganar 10 euros en 24 horas. Eh, lo tengo pensado, ¿vale? Lo tengo pensado porque vais a petar todos a comentarios y claro, mucha gente me va a comentar una sola letra, otra letra, otra letra, otra letra. Y eso no vale, obviamente. Así que tenéis que escribir frases bien hechas, ¿vale? Comentar bien. Y como máximo tres veces y todo el mundo tiene que comentar, ¿vale? Como en Instagram, como en Youtube, chavales, estamos haciendo esto como en Instagram, como en Youtube Así que chicos, una vez dicho esto, quería decirles que vamos a ver un par de insultos en esta partida, ¿vale? Porque de verdad, eh, algunos se lo toman a bien y otros a mal Yo me lo tomaba bien este juego, pero de verdad, algunas amas cabrean de verdad, ¿eh? Comencemos Ah, yo... Gente ya de sé. poco pelo Vale, hay que matar Y cuando maten se cambia de arma ¿En serio, tío? Hay que encontrarnos, hay bien? que encontrarnos Un juego de armas, bien, bien Me encanta esto del Call tío, Duty. Me cago un 10, bien, tú bien. Que no he encontrado nadie ahora, tío Vale, bien, bien, bien Es buena, ¿no? Me cago en todo Que no sé... No me conozco el mapa este, tío No, mira, tranquilo que después hay una lata, ¿sabes? En el 20 A matar la lata le ¡Ah! Es que siempre me ¡Oh! matan, tío Cuando justo voy a apretar mira, el gatillo, tío ¡33, 152! Yo tengo pistola ya No, tío, es la P90 Es muy no, jodido. tío mm. ¿Y Mario también está metido vale. en sí. sí ¿Quién marca? ¡Toma! Claro yo vayan a la mierda, tío Si estoy peleando con uno, porque qué me miren, tío? No, eh, eh, tengo que aprovechar A <ríe> la pistolita No, me la quita, tío Pero no me la quiten Vamos No Las nucleares, No nuclear. que no, okay, viene no venga, que hay okay. okay, No, que no, no, okay. viene no venga Que viene, ven, viene Ven, viene Ven, viene no, no, no, no. Se me pone a recargar, tío. ¿Dónde están, tío? Me a a no, ah, se da 90 de mierda. Toma, uh. de ¿dónde? Fiesta? Tengo un minigun ahora. ¿De dónde? Vamos, no. no, desde aquí arriba. Ya no, falso, no, no, no, tío. <ríe> ¿Dónde están? No, si, sí, este mapa me pierde el fleje, tío. Sí yo. No, tío, un puto revólver de mierda, tío, es una mierda el revólver. Vamos, DJ Mario no, no, no, no. Chicos No que, joder, me entiendo que ser... No, me quita son... no, no, puede matar a con eso, tío No me puedo matar a con eso, te... tío No, tío, que pillando el revólver tío Odio la revólver odio la revolver, odio la revólver tío Odio la revólver joder Uff, voy a tardar mil años, tío. No, voy a tardar me mil a años, tío. tío. Voy a tardar a ver, mil años, vale. tío. Ya, a ver, ya, ya. la revólver. Que alguien venga, que le fusilo con la revólver. Estoy yo también con la revólver. Toma, 34 oh. para ti, vamos. Revólver contra revólver, viene Joder. No, vamos, Ibai no puede ganar, tío. Ibai no puede ganar, Ibai no puede ganar. Madre mía, tío. tío. Madre mía, tío, es que joder. No, tío, me va a matar. Asaltás claro, allí como claro. sus normales, tío, y me mira tu compañía ¿Vale, y me mata, tío. No me lo no puedo creer que llene no, mate, tío. Increíble, tío. ¿Cómo, no medias, tío. ¿Cómo has matado con revólver? ¿Cómo has matado con revólver? Soy buenísimo. Soy buenísimo, chaval. Ya veo. No, no, tío, Madre qué tío. mierda, tío. Déjame el revólver, déjame el revólver, déjame el revólver. Pues que tiene. No, es que el revólver lo odio, tío. Lo odio a muerte. ¡Vamos! ¿Cuánto está? ¿A ¿Cuánto está? ¿A ¿Cuánto está? ¿A cuánto está? No, vamos. No, no, no. Pero, pero ¿por qué no me deja pasar para allá? Vamos, Nadie. vamos. vamos. Oh, le regalo un punto ahora y tío. No, vamos, no muere, no muere. Hola, no muere, ¿o qué? No muere, ¿o qué? Nadie. No, es posible que no. Quité, ley, no, está no. Bien. No, no. La tiene mierda, mierda, no tiene La <risa> mierda. Vamos, tío El de Grey, vamos al equipo de, de Grey que va delante de... <risa> Casi tú. Puse sí. un retirador Ahora un play, chicos no, le doy una, una bala, nada más No, pico, cabrón No No, tío, un no, pero no se lo merece, no. No, se lo merece no. no se lo merece, tío No se lo merece, tío, no se lo merece, tío El Raúl No, no, no se lo merece No se lo merece, tío ¡No! ¡Fallé! No se lo merecen, oh, tío no. Chiquillos, me han robado 3 kills con el fusil de casa, tío ¡Son mierda! ¡No! ¡Me quito la kill! ¡Qué asco! ¡Qué asco del ladrón! ¡Qué, Qué asco del ladrón! No. ¡Me quitó la kill el ladrón! ¡Qué buena ladrón, tío! Sí, no, ¡No! ¡Que iban no, 13, no, sabía! No, no, ¡No! ¡Que iban 13! ¡No! ¡No! ¡No! no. Bueno, yo me dice el de fusil, el de, el de, fusil caso, de casa? ¡El es imposible! No te quedas... No te, es te es vas a... Te, te vas a quedar ahí... Y más flas de tiempo no, es mi capusilla me más chitado que mi vida, tío. Tío. Es que ellos son dos, tío, tío, tío. Ellos son sí, dos. Tío, tío, tío. Joder, se me cae quieto, tío. Ah, joder. ¿Cómo regalo la puta kill, tío? Es que.. Ah, me da puto asco. No, cuento con ellos. O sea, tío, este mapa, este mapa me estresa, oh. Fleje, tío, algunos sitios aquí. ¿Vamos? Está bueno, ¿no? ellos? Ah, que joder. ¡Qué falso, qué falso! ¡No! ¡Qué asco! Vale. ¡Qué falsa, tío! ¡Qué falsa! ¡Qué asco! Me ha quitado más kill ya, tío. Me ha quitado más kill, tío. 17 ahora van a tardar mucho en. Ahora van a tardar mucho en matar, eh. Te lo digo yo en serio. Porque ahora van a matar con Latas y todo, tío. Dios, Dios. No, es no, es es que, no, tío, es que tío, puto falso, tío no, Puta falsa, no, tío. Tío. tío No, pañé no, Vamos Gracias, tío, mira, ya, Sabrón, mira ahí en el Mira, Mira ahí en tío Mira tom, tom, ya tío. Ya ahí en tío No, ¿cómo no le di? Hijo de No puto, me maten a mí, mate, tío. tío Uah, y me salvé asquerosidad, tío, puta asquerosidad, tío No, pero ¿cómo soy tan malo con los revolvers, tío? No, a 10, ahí me da, a por la espalda, bro Y ya me da un toque, tío. Y más Yo un toque, a... ¿qué dice Que no Joder Nada, que no, nada, que no lo mato ¡Eh, que no lo mataré. ¡No, y me la quita! ¿Qué? Pero si son del mismo equipo <risa> <risa> ¡No, la lata, la lata, la lata! ¡No, Como les mata lata me río, como les mata lata me río Como les... No. Vamos. ¿Cuánto quita cuánto la lata? ¿Cuánto quita la lata? ¿Pero qué hay que hacer con la puta lata? ¡20! Que ¿Tirárselo? ¿Tirárselo? La sí, quita la lata. Sí, cabrón, ¿cómo vas a dar con lata, tío. Pues yo le di a alguien. Yo también, yo también. Joder, <ríe> <ríe> <ríe> que ya. <ríe> <Si ríe> es que Ahora a por llena, por llena, por llena, por llene. Vamos. A por llene, coño. A por llena, no, por mí, Raúl. Raúl, me cago en ti, Raúl. <ríe> <ríe> uh, menos mal, menos mal, menos mal, menos, menos mal. Aquí. Menos maldito Me quita la guile de ¿Cómo que el no. tercero? ¿Qué dices? Sí, tío Imae pa por 11€ Ago Imae No tío joder Jodee A lata tío En la cabeza es que tío me encima que me falla balas y todo <tose> tío, tío. <tose> Es que tío No puedo Me falla balas ahí como sintino el puto Imae y No lo mato tío Puto asco tío con la lata. Cómo, es, que es imposible, con la lata es imposible tío. Tienes que enviar a alguien tocado Pero vamos entre todos, coño Tienes que enviar a alguien tocado para mandarlo con lata ¿Tiene ¿Tiene No, tío, pero déjate ya, hermano Joder No, viene, cabrón, no, tío no, yo te ay, ahí la vida, tío Joder, tío Voy a voy a disparando a otro, no, tío, no, es no, que no, flipo, no, tío no. La que Ya lo tenía Yo, tío, y me matan con la puta táctica, tío Vamos, segundo Guau, guau, Mario a tope Sigamos, sigamos, sigamos Flipo, cabrón, es que flipo, tío bueno, Flipo, Ahora en otro mundo, tú Aquí es defleje tiro, cabrón Quien tenga la lata y defleje bala ya tenga un arma que se debe matar, porque total, si va falla toda la bala y te están atacando con una puta arma. ¡Ay, maegas! fue de rata! Venga, yo eh, un he más que 5 ¡28! ¡28! No ah. me gusta nada, nada, nada, nada, tío, esa escopeta. Tío. Pero nada, tío. La táctica legendaria, tío. Es que quita muy poco, tío. Será rápida de todo lo que tú quieras, pero quita todo poco, tío. Falsísimo, tío. ¿Por qué él me mata y yo no sé si empiezo a matarle antes, tío? Es que, es que no lo entiendo, tío. Me pone histérico en el puto Fortnite de oh, madre. No, me quita ¡Qué asco! No, tío, me mata esto, eh? con esa mierda, tío. Tío, me mata con esa mierda, tío. Madre ¡No, mola. No! Ah, qué asco. Es que ellos son dos, tío. <risas> mi madre el arma! mi madre no, el to... ¿Ah? no, que dices, bravo, te ha matado un... oh no ¿Cómo? mata <tose> de, de, de, puto blum de oro. arma de este, este hombre lo 110 no, a un toque, joder a un puto toque arón, como siempre bravo, no a matar a nadie, como no, no. a un un <tose> Vamos, que va, que va, va? que va? va. ¡Qué falso! ¡Qué falso, Dios! Noo. Voy ya romper los putos oh, no. contra ya, Empiezo ya a, a, a, a, a matarte antes, lleno de. falso, Dios. no. No, No. ¿Te ole. Ole. No, die, Bocala, gola, y... asco, pero, tío. No, tío. No, tío. no, No, con esa mierda, no, tío. vamos. Nada, tío. Le quito de todo ahí la madre, tío. Es que. Qué asco. Tienen suerte, tío, pero haber tío. No, ¿cómo no, fue eso? Todos los demás tienen puta suerte, tío. Yo ni una puta suerte. Ya que ya que, que es que es una cosa increíble tío la suerte oh, que Dios, tiene Dios. la gente, tío que yo no, y que yo nada tío La espalda anda, la espalda Pero tío no, me, no me la quita. La espalda, Vete a la mierda Brian, tío, puto, tío mierda Y si tío, me tío, recarga, tío, y tío. me recarga ahí, y me recarga ahí no, no, me recarga tío, tío, tío. Doble, tío, no, <risa> no, tío, no. Es eh, falso, no, Brian. tío. Es falso, Brian, tío. Eh, Joder. A aparecer Brian y me fue a te matar. No, pero por mí, ¿por qué? Joder, ¿qué? Déjame, déjame. Joder, mi madre. Tío. ¿Lo dejo por mí? Lo dejo como yo, siempre, un puto Toki, por siempre me quitan, tío. Es tío. No, no, no, no, no, no, no, no, No, a ver, que tengo no, no me recarga, ¿por qué? Joder, a un toque Raúl, tío. Está <risa> la polla ya, tío. Le doy en la cabeza a Raúl y le quita 90. Hasta aquí? hasta aquí, cabrón no? No me apó, crees que nada, me ha matado a ti. A ver, voy a ver. tu madre! Es de lejos. amigo si sí, ven a por mi amigo ya que como no mántame ya tío me sale mierda Ya <risa> oh, no entorno, me ha quitado 25 25 la vas a era tú aquel 18 ya mántame mántame mándame mántame ya no, el, Mataba, día, el día que pasa en el mañana de casa puto mierda Buah, que malduda, la lata es imposible ya, tío. cierto, tío? Sí, yo con un franco, ¿no? Hombre, tú tienes franco, claro. Uy, de serlo. ¡Tacho Raúl, tío! ¡No! ¡Tú estás con lata! ¿Pero qué es eso? ¡No! ¡Eres chidipollas, Raúl, tío! ¡Ay, ¡Casi lo mata la lata, tío! ¡Me quieres tonto! Y si se me pone a recargar. Vamos, me cago en Dios. Vamos, se la regalo ahí, sí. se la regalo, sí, sí, sí, te la regalé, llena de ahí, dime, gracias Es que flipo, tío, como regalo puta mierda de estas, tío Es que no, la regalo, tío, es que la... y me la quita, tío A un toque ¿no? Eh, hey, Malita lata, tío, tengo que pillar a alguien No, tío, se me, me, me mata, me mata, no, no, ¿Quién más No, tío, tienes escopeta, tío, Qué asco Que, cabrón, tío, me lo puedo ahí de cara, tío, el puto cerdo Ya o sea, yo... ¡Vamos! Barros, tío. Y, gana Brian, tío. y gana Brian, tío, y gana Brian, cabrón Y gana Brian, tío, este es increíble, tío Gana Brian, tío Lo mismo me... lo mismo hice... El... lo mismo hiciste tú antes Si sí, no te quedes, vale Y en tío ¿Y qué? No, no, no, no, no, ey no, no, me la merecía yo, tío Me la merecía yo, tío Me la merecía yo, tío Es que joder, tío no, Es que no, siempre no, no, tengo la puta suerte no, no, la puta no, no, mierda, tío no, no, ¿Qué hay yo, tío? Madre mía, qué mala estoy fallando malas estoy fallando ahora, tío No, no tío, toda mala suerte para mí, tío Chay Joder, tío Joder, joder vamos por detrás Le quitan lo que le está bien tío. Buena, no. no, me lo quita ah. Pero tío, tío, tío Es que eres tonto, tío ¿Tonto de qué? Pero ¿para qué me dos? Va, ah, bueno No, esto la hago una llena, a un toque de... no, no, no, te no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Joder, no, no, no, No me están, no me están. ¡Ya! ¡Y no ¿Y le doy! Qué? Dios, qué falso, tío. Es que flipo, como no. es que yo. Ah, es que me lo merezco yo, tío. ¿Cuánto, ¿Cuánto te quité? 30. 30. No, cállate, que te hago una bueno, espada y te instalaste de picartio. Por favor. Y me la quite la otra puta, tío. Te sí, flipo, tío. Flipo con el. Yo, yo Brian, vete de aquí, Brian. Eh. Pesado de mierda, tío. Bueno, no, no, no, no. más que para joder, tío. No Vamos. ¿Dónde tío. A un toque man No me lo puedo creer No he visto arma peor en el fondo, tío, que la carabina. me iba a matar ya también La revolver, la revolver la la es la peor Lo que me faltaba ya, mira el otro este, tío La revolver es la peor Puto madre, puto mierda No, tío, no es ser, imposible tío? matarlo con este hombre Matarlo con esta mierda y este con arma Tienes suerte, Raúl, tienes suerte Es lo único que tiene, suerte pure ¿Los dos contra mí? Ah, bueno, Hombre, sí. sí pero encima son los entrar. del mismo equipo. Encima son los del mismo equipo. de coña, tío. Mátalo, Rob. No si la, la perrán está siempre. metió <ríe> la <ríe> <ríe> ¡Qué rido, tío! Es que tienes mucha suerte, Brian. Tienes mucha suerte, tío. Es que tienes mucha suerte, tío. Está picando esta madre, está Mira Miren, me graquita en otro, tío. El otro, puta mierda, tío. Ay, ya. Se me va a atrancar la mierda esto, tío. No, me mete 200, tío. Y aparezco un No, tío, se movió, le iba a meter 225, tío. Aparezco un canjón, No, tío. ¿Por qué sí, tengo por que aparecer un canjón, tío? Nada, no le doy, no le doy, bravo. Vamos, no, no, entonces, eh, felicidad, Iman, no. de nada. No, que va, tío. Imposible, tío. 91. Sí. ¡No! No. 91, Flaco, otra vez flipo, flipo, flipo, flipo, flipo, flipo, flipo, flipo, flipo, no le doy. No, no le doy a nadie? No le doy, es que no le doy, tío, que no, no. no. me la Toma, me cago, tío. ¿Qué Y Brian no, no. seguro que mataron, ¿qué te puedo Seguro que me la puesta? Puesta? No, está un el de la ¡No! No, cómo no fallo tanto, tío, es increíble. ¡Qué malo soy, tío. Mm, ¡Joder! Mira eso, tío, es que ya, yeah. ya, yeah. ya, yeah. yeah, tío. Qué suerte, cabrón. Estoy malísimo. Otra mami. suerte pura. Quita coño, te Quita coño, coño. Yo cuando mato porque me lo curro, los demás, suerte pura. No, no, corre. Siempre tiene que ser así, siempre oh, bueno. tiene que ser así. No, no, Imai. Ah, no, una copeta, mira asco. No, me no. da, me matará. Ah, oh, tío. No, okay. ¿Qué? ¿Cállate? O sea, con una solo, tío. Una solo, no es muy buena. No puedo pasar tío. del, del fusil de casa, de verdad. Ah, ¿eh? Yo tampoco. Dejo todo un toque, tío. Mira este, mira este, mira este, mira este. Ya, ya mi madre, este... Este este, este, este está, está que, está que ni se mi lo miedo. cree, tío. Este está que ni se lo cree. Esta bueno. Mira el otro, mira el otro, mira el otro. Oh, tenemos más... Mira, vamos no, tío, es que, es que me que yo, yo, yo, yo, Tiene el otro con la espalda, bravo, bravísimo No puedo, tío. Bueno, fusieras, casa. Que... lo tengo a... un toque, tío Venga, me mata Menos mal que pasa es, que, es que, Brian, Brian, dime tú dónde sacas la suerte, viejo Así te creas un canal Lo haces con idea, viejito ah, Si me todos Madre mía, qué tu suerte tiene el cabronazo, tío. Una cosa de loca, tío. Bueno, ¿me, lo qu ¿Me quitarán a lo, ¿Me quitarán a en la de una? No. No, a mí se me pone a recargar. Flipo, tío. Es que tiene la suerte de que se me pone a recargar, tío. Tiene la suerte de que se me pone a recargar, tío. Es que joder. Madre mía, tío. Pero que hemos fallado tantas palas hoy, tío. ¿Qué me pasa? Joder, ah, que está ah, fallando no. bala. Joder. Pues imagínate tú dando. Imagínate. Hostia, que me aparece aquí el comical. No, no, no, aquí. no. Gracias por la Mira, ese, mira ese. Mira eso, Brian. Es que es que te quedas una bala nomás, cabrón. Te quedas una puta bala nomás, tío. Es que flipo contigo, tío. ¿Cómo? Flipo contigo, tío no Pero se hemos ganado una idea, tío Vamos, vamos con esa pistolita Vamos, no, tío, Mira, tío, puto, pistolita, tío ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? A mí Míralo, ah. míralo, tío, campeón, míralo, míralo No, tío, es que no puedo, tío, no puedo Vamos, vale, vamos, vale, vamos vale. Son dos <risa> Uno uh, uh, uh. Ahí Acércate, acércate Vamos, ah, que está un topito <risa> Que no muera, que no muera nadie, que no muera nadie. No, bueno, me la pide, Menos mal que lo hice, pues si no. Pero si no, ganan pero el otro, tío, La puta gorra esta, tío. Asquerosa Joder. Joder. Todos a 19, todos a 19, cara. No, pero no me maten, no me maten. Joder, que va a venir no. la onda por mí, el eres tonto. <ríe> que no, que eh, yo estoy lleno por la U. no, no. no. Uno, no, Brian se aprovecha de todo para tener una pistola y ahora un ¡Oh! dios. ¡Oh! ¿Qué? Oh, ¡Joder! ¡Joder, coño! ¡Calle, muerte ¡Ya ha pesado! ¡Gracias! ¡La lata! ¡Toma! ¡No, no! Ah. ¡Ya, no! ya no. es mío! si te crees que estoy uno de bien Si te crees que estoy uno de vida. vienes. no te no se nada es no no no Ahora me la dan todas. Ahora me la dan todas, tío. puto Brian, tío. Es que es una puta suerte la puta Brian. No No, Brian, tío. Es que tiene mucha suerte, tío. Cero por